Amigos, feliz martes, ¿qué día será? 19 de abril, hoy cumpleaños Luis Miguel, Luis Miguel, todas las bendiciones, que sigas cumpliendo muchos más. Todo el mundo me está preguntando, Muni, ¿por qué tienes una silla allí? Porque es una silla del comedor, porque últimamente he estado grabando muchos en vivos y todo eso, amigos, y siento que se me bajan las luces, que me mueven las cosas, que las velas se me apagan y son muchas energías, son muchos ángeles, son ángeles, preferentemente porque se llena de burbujas todas mis copas, y dije, déjame ponerles a todos los ángeles, a todos los espíritus buenos, una sillita para que se sienten, por eso tengo la silla, y a lo mejor me están acompañando, y siempre es a la derecha mía, a la derecha mía es como el Padre, es Dios, Jesús está a la derecha siempre, porque es cuando da esa fuerza completamente, por eso dicen que Jesús está sentado a la derecha del Padre. En todos los judíos y en todas las revelaciones, la derecha es el poder y la fuerza. Por eso tengo la derecha también, este, la silla que está vacía, pero no está vacía, de ser Los Ángeles. Quiero tocar el tema de esta niña que en Monterrey, que todo el mundo está opinando, todo mundo está diciendo, todo el mundo está preocupado. Y se les reconoce. Yo estoy preocupada, por todo mundo, o sea, por todas las muchachas que están desaparecidas en todos lados y en todas partes. Aparte por ella, pero por todas. Estoy preocupada y estoy en una situación, ahorita está viviendo México una situación crítica, de inseguridad y de, yo creo que es una situación caótica en cuestiones de desaparición de mujeres. Que todo empezó después del 8 de marzo, o sea, en la, casualidad, en la vida no hay casualidades quieren que hable de ¿cómo se llama? de Debani. Debani Escobar, que es una niña de 18 años que desapareció ya 11 o 12 días, el día 8, parece que fue el 8 de abril, el sábado. sábado, de 8 a 9, el 9 de la madrugada, a las 4 o 5 ya empezaron muchas versiones, pero hay muchas cosas que no me cuadra. Muchas situaciones que no encuentro el hilo de esto, pero Uf, y es que ya me han dicho mucha gente, Moni, no platiques, no digas nada, no veas nada, no digas nada, porque hay muchos intereses o hay mucha gente ya muy involucrada en esa situación. Mucha gente, mucha gente ya está involucrada. Pero cuando una persona se desaparece ya tanto tiempo, es porque la situación no te da para más. No tienes una buena fiscalía, no hay buenos policías, no se actúa a tiempo ni rápido. Así que, y también no quiero pensar que es una, una mafia muy corrompida también, ¿verdad? Pero más adelante vamos a hablar de eso. Yo creo que al final del video, ¿cómo ves? Al final del video hablamos de ella, que rezamos por los papás, rezamos por la niña, pero también rezo por todas, porque estaban diciendo en las redes sociales por qué no le ponen tanta atención también a las demás mujeres desaparecidas, a los hombres desaparecidos. A, este, a los niños que han sido violentados, yo creo que es como un estandarte, lo que pasó con María Fernanda, con lo que pasó con esta María, eh, que las dos son de Monterrey, que es una casualidad, pero en la vida no hay casualidades, yo siento que es como un complot, es algo raro, aquí hay, aquí hay algo raro detrás de todo esto, pero más adelante les diré, pero me mortifica toda la violencia que está pasando en el país, y en todos los lugares, en Colombia, sobre todo en Venezuela, en Perú, que en Perú también están preocupados, está la situación complicada, en Estados Unidos, con los atentados allá en Nueva York, que ahí te das cuenta que, que ya la gente, eh, vamos a empezar la era de Tauro, amigos el 21 de abril, que es la era de Tauro, ya empieza, y es un, Tauro es un signo fuerte, fuerte, poderoso el Tauro, siempre es muy realista, fiel, es un signo fiel, totalmente, no le gusta no le gustan las mentiras ni que le mientas, pero es un signo realista que va pisando poco a poco hasta conseguir lo que quiere eso sí, controlador posesivo, posesiva celoso, celosa, el signo de Tauro, pero también es un signo rencoroso y de explosión, de guerra de pleito, por eso últimamente la gente va a andar muy enojada muy enojada este, con muchos problemas o pleitos pero más adelante voy a dar las presiones del signo de Tauro, que es la era de Tauro, del 21 de abril hasta el 20 de mayo. Así que todavía Aries, estos dos días, 19 que es hoy día cumpleaños de Luis Miguel, mañana también todavía 20, que es Aries, sigan pasándola bien y ya viene el signo de Tauro. Todas las bendiciones a toda la gente que me está viendo, denle like, compartan, platiquen, que estamos ahorita... Estamos en el Pregunta a la Moni, pero es martes. Me quise poner el martes porque mañana también ya saben que grabo y últimamente he tenido más trabajo que antes. Ya saben que yo soy una persona muy coherente, creyente de Dios totalmente y de la Virgen María. Y muy legal, muy coherente, legal, este, eh, prudente en todos los sentidos. Puedes decir de Moni Evidente lo que tú quieras, lo que quieras. Por eso soy una figura pública muy fuerte pero soy, mi parte religiosa también es muy fuerte, o sea, mi parte espiritual y religiosa, creyente de Dios totalmente, eso me hace todavía saber que las cosas que pasan es porque Dios quiere que pasen. Y, este, y lo que comenté la semana pasada en el programa El Heraldo, que como veía a esta niña, yo creo que me vieron la prisión la sacaron de allí y la pusieron a otro parte, pero pues lo malo de las prevenciones cuando son tan asertivas, la persona que te está viendo o que se hace tan viral, pues los pone sobre aviso o los dices qué hacer para que no, no los descubra, ¿sí me entiendes? Pero ya con esta niña ya se me hace que fue, yo me acuerdo muy bien cuando fue lo de este Diego Cervantes, Diego, este, el jefe Diego, ¿cómo se llama? Fernández de Ceballos. Fernández de Ceballos. Cuando lo secuestran en el 2010 fue en mayo del 2010 que lo secuestran a Diego, el jefe Diego, y que duró como hasta octubre, duró como seis meses secuestrado, pero él sí estaba secuestrado porque daban la prueba de vida, estaban pidiendo cinco millones de dólares, que los pagó Carlos Salinas y Ernesto Cedillo pagan ese dinero, y a mí me preguntaron, me preguntó un reportero, un agente de allí de Monterrey, muy importante, Moni, ¿tú cómo ves a este? el jefe Diego, si vivo? Le dije sí, Sigue vivo y va a salir el 22 de octubre o el 23. Y lo primero que va a hacer Diego va a ir con, su, con la novia, no con la esposa. Le va a llevar flores y ahí se va a quedar. Y va a seguir vivo todavía. Y presión cumplida. Eso nunca se volvió. Este, cuando fue lo de esta, este, la niña de aquí de, del DF, que fue un escándalo. Que fue la niña que eran judíos, que era en Santa Fe, Interlomas. olé. Ole, que la niña estaba muerta ahí en la, en la cama, y que también por un demonio. ¿y dónde la ves? Pues yo la veo en la cama, la niña. Pero también ahí hubo muchos intereses y mucha fuerza. Uf, bueno, que te diré. Pues estaba el procurador, este... Vas vas. vas, vas, que después lo corrieron, que fue jefe de quién sabe qué y amigo de Peña Nieto. Pero pues, ya no sabes, ya uno... Lo más importante, hijos cuiden a sus padres, padres cuiden a sus hijos, punto. Nadie va a cuidarte si tú no te cuidas. Olvídense de la ley, olvídense de todos los demás. Tú como persona, tú como ser humano tienes que cuidarte y tienes que ser íntegro. Y al momento que tú andas en una parte, eso sí, ser leal. Si tú vas a un lugar con unas amigas, unos amigos por regresarte, si ves que la muchacha o el muchacho está de mala copa o tomó mucho, pues quítale las llaves del carro, no dejes que se vaya, aunque se pelee, se enoje, llévalo hasta tu casa o háblale al papá, oiga, señor, venga por su hijo o por su hija, y ahí se ven y ya no pasa nada, ¿verdad? pero yo creo que aquí, pues lo más importante que por qué no han querido hablar con las muchachas las amigas de Devani porque la fiscalía no te deja por qué no han podido hablar con el chofer, porque las, las leyes la fiscalía, cuando hay un procedimiento que está abierto, como lo de ella no te dejan hablar con las personas hasta que los junte la fiscalía tienen que ir al MP y a todas esas comparecencias, así que no puedes ir tú a preguntarle, oye pero ellas y el chofer este, deben de decir realmente que, decirlo, exponerlo, no hacerse de culpa, que a lo mejor no tienen, ellas no la mataron ni nada, pero tienen una parte de culpa porque la dejan allí. Pero bueno, más adelante, al final del video, decimos dónde está, qué pasó, si sigue viva o qué pasa con esa situación, pobrecita, pero también todas las familias. Todas las mujeres, todos los hombres, todas las personas, todas las madres y padres que andan buscando a sus hijas y hijos, mis respetos, porque no cualquiera sufre esa situación. Aquí con esta niña, porque ha sido un sistema mediático muy fuerte y mucha gente se ha empeñado a ayudar. Yo no entiendo cómo ha sido tendencia cuatro o cinco días ¿eh? en Twitter. Para que tú seas tendencia en Twitter, tiene que haber mucho, mucho dinero de por medio o mucha, mucha promoción de medios para que eso se haga tendencia, ¿me entiendes? A lo mejor un día, o medio día, o dos. Ni López Obrador es tendencia cinco días, o seis. Yo sé que aquí estamos hablando de una desespera, de una, no se puede decir secuestro, porque no, no ha hablado de secuestro. ¿De una qué se puede decir? Desaparición de una persona, ¿verdad? Pero todavía no podemos decirnos que está muerta, o que, está, que, es, que le haya pasado algo, hasta las consecuencias totales. Pero aquí hay algo truculento amigos, truculento totalmente. Pero empezamos con las preguntas. Hola, mimi. yo me llamo Juanita Guadalupe y quiero saber cómo me irá en el trabajo. Quiero saber si tendré ese cambio de puesto a ser jefe de piso. Soy cáncer del 6 de julio del 74. ¿Cómo se llama, Lupita? Juanita Guadalupe. Lupita, te mando todas las bendiciones. Qué bueno. Es una persona, que es enfermera, ¿verdad? ¿O qué dice? No, dice. Solo sí, jefe de piso. Sí, al de ser enfermera puede estar trabajando en una área muy fuerte para subirla de piso o subirla de puesto. Más Mira, te sale la carta que eres bien ovareña, aparte eres una persona muy fuerte en tu casa, que lleva las riendas de tu casa, Lupita, o sea, que les ayudes económicamente, que tienes casi la última palabra y que definitivamente tienes la carta de la templanza y me está dando el resultado positivo, que si en menos de un mes o 45 días vas a tener el resultado de eso que estás esperando, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de dinero y en cuestiones de estar mejor. Otra pregunta más. Hola, yo soy Diego Suárez, y soy nacido el 14 de marzo del 93. Quiero saber cómo puedo recuperar a mi novia, ella es del 21 de noviembre del 95. No seas tan intenso, Diego. Empezando a no ser tan intenso, porque es muy intenso y al momento... Yo siempre dije, si entre más me ruegues, menos vuelvo hay que darse espacio y, cuando, y hay que respetar la opinión de todos y de todas. Cuando una persona ya no quiere estar contigo, se respeta aunque la otra persona quiera estar allí. Pero hay cosas que no empatan, Diego, hay cosas, situaciones que no da para más. A lo mejor ya la relación ya se franturó completamente y ella no quiere volver y se le respeta. Pero entre más la busques y más la y mala estés diciendo, menos va a regresar porque pues, se ve que es de carácter fuerte la esmoviante y además vamos a ver qué anda haciendo la estrella. porque ella es novia mira salió la mamá la mamá no te quiere la mamá de ella dieguito no te quiere así que cuando tú peleas con una suegra ay qué difícil situación con las suegras qué más hola boni. yo soy fanny y soy del 3 de diciembre del 92 quisiera saber cómo me irá con mi pareja él es del 22 de febrero y actualmente estamos peleando mucho también quiero saber si conseguiré trabajo Fanny, te mando todas las bendiciones. Acuérdense que todo te tiene que dar felicidad. La pareja, el trabajo, la escuela, tu vida, todo tiene que ser una parte de felicidad de todo lo que estás viviendo. Yo sé que a lo mejor no se puede siempre ser feliz o no se puede siempre estar contentos o tener los resultados positivos, pero se hace lo procura, se procura más eso, ¿sí ¿me entiendes? Pero la opción de pareja, la opción de traer a alguien, o la opción de... A andar con una persona es porque tú quieres andar, es una opción de vida, es una opción, una decisión tuya, no es una obligación. La obligación es estudiar, trabajar, vivir, estar bien con la familia, con los padres, con los hermanos. Y una opción de vida es esa, tener una pareja, pero si a veces la pareja ya se empiezan a pelear y empiezan a discutir ese tiempo, yo siempre me daba tiempo y me decía, es que si el tiempo es de la antesala de cortar, pues ni modo, si cortamos, pues ya cada quien pasa vamos a ver, qué mira como quieras si vas a estar alejada completamente de tu pareja pero se ven cosas positivas porque te viene un dinerito extra, vas a estar hablando de cuestiones de poner un negocio, cuiden el dinero amigos, porque vive una situación todavía complicada en cuestiones, o sea, la, aquí lo de Ucrania ya va a acabar, ya va a acabar porque se va a rendir, Ucrania, ya el país de Ucrania se va a rendir, y va a tener que tomar posesión el país de Rusia, pero Rusia ya le echó el ojo a Suecia, a Polonia. ¿A qué país más? Estaba diciendo el mismo presidente de Rusia. Este Parece que a Nicaragua o a Cuba. Que se va a expandir. Ya no lo van a detener al presidente de Rusia. Ya lo que tiene que hacer Estados Unidos, que renuncie el presidente de Estados Unidos, Biden, que cada vez está más en él, o tiene problemas en cuestiones de memoria. La última vez que saludó a alguien que estaba al lado de él, porque él pensaba que tenía a alguien al lado ya por eso los Obama amigos, Michelle Obama y este Obama, el presidente el expresidente están pisando mucho la Casa Blanca porque están detrás de él, le están aconsejando, este retírate, deja Kamala ya los Obama están pisando el, el, la Casa Blanca porque se quieren quedar allí otra vez en el año 2024 con una Michelle Obama que siempre le ha sacado la vuelta y que no es una muy buena persona pero ahorita Biden se me hace que no puede ya con la situación no toma decisiones rápidas se ha alargado mucho la situación de la, de, de la economía en Estados Unidos, la inflación tremenda, y va a seguir así, porque pues, Estados Unidos controla el petróleo, el gas, los fertilizantes, el trigo, el sorgo, que no controla? es el país más grande del mundo. El litio, que ahora está de moda el litio también, el litio, si ¿sí saben para qué es el litio? El litio es el, el oro negro, el oro nuevo, que en vez del petróleo es para hacer completamente las pilas, de celular, de varios instrumentos, y ahorita todo el mundo quiere el litio, y ya les dije, el, este, el litio en el país de México, ¿quién más tiene litio? China, India, ¿verdad? Sí, y abajo, Chile, Argentina, y otros. Sí, que ahorita el litio todo el mundo lo está comprando, y que Ucrania también tenía mucho litio, por eso lo quería, pero otra pregunta. Hola, monita, saludos, Steffi de Perú quisiera que me ayudes a ver si sale la inversión de la compra de mi negocio y si podré cumplir todos mis sueños. Soy del signo Tauro. Ya vas a cumplir años, ¿cómo se llama? Este. Estefi, salemos a la gente hermosa de Perú. Ya va a cumplir años, Estefi. A ver si vamos a Perú, amigos. Que nos inviten. Que nos inviten a Perú una conferencia. Contraten a muy evidente la gente de Perú, de Colombia, de Venezuela. Venezuela pues va a ser muy difícil que nos contraten. ¿sí? Contrate nomás a Pablo Montero. Que le regalo el sombrero a Maduro. Que bien dice. Sí. Me va a decir, Maduro Moni, regálame tu braciera. <ríe> ¡Ay, cállate! <ríe> Nicolás, más, más, más, más burro. burro. Me va a hacer brujería. Me va a hacer brujería, <ríe> que le encanta la brujería a Nicolás Maduro. Este, Pero sí que nos contraten. Saludos a Stephanie, que desde Perú me está diciendo que si se va a llegar a un contrato. Mira, te salió muy suerte, Estefany. traes las de oros. O sea, el dinerito ya se te va a llegar, vas a poder vender tu negocio y vas a poder realizarte en cuestiones de tus planes y aparte te veo viajando mucho, saliendo fueras. Es Perú es un país potencialmente fuerte, amigos. O sea, por eso era, hace muchos años, igual que en la Nueva España, la, este, el, el Perú era un lugar, una región muy grande de los españoles, porque eran de los incas, estaba Ecuador también allí, parece, si no me equivoco. Y se me hace que es un país que va a llegar lejos, ahorita no, pero Perú, ahí la trae, ahí la trae pegada. Está en esa posición de estar pidiendo justicia y estar quitando malos gobernantes y poniendo gente que realmente los levante, no que los baje. No, no, no. Ya ven, qué andan votando para, con gente de sombrero, que no importa el sombrero, lo que importa es la inteligencia, para saber cómo te van a controlar. ¿Qué más? Hola, monita, saluda linda buenas tardes. Por favor, quiero saber si podré salir de mi depresión por la partida de mi esposo. Y también quiero saber qué me espera más adelante. Soy del 5 de octubre del 67. ¿Confía? Linda. Linda. Vamos a dejar en claro lo que es depresión, ansiedad y angustia. Una ansiedad es un efecto, todos son efectos naturales del ser humano, que lo tenemos nosotros y lo tenemos que experimentar. A veces se sale de control. A veces la ansiedad, la ansiedad es cuando te dice, va a temblar y te vas a mover y está. más que todo, si ¿sí me entiendes, y ese efecto de angustia o de ansiedad, está bien experimentarlo porque te sube la adrenalina, empiezas cuando dices que me van a robar y todo y que la adrenalina empieza para que tú corras y salgas adelante del problema, por eso la ansiedad, pero la ansiedad a veces se corre mucho tiempo y te da ansiedad en el día, en la noche, en la mañana, en la tarde, a todas horas, porque ya no lo llegas a controlar igual que la depresión. Mucha gente se empastilla, mucha gente toma este, muchas pastillas para poder controlar eso, poder dormir o poder estar tranquilos. Pero la única forma que yo superé, yo superé eso después del secuestro, que yo como quiera he sido muy fuerte, es una persona muy fuerte en todos los sentidos, porque creo en Dios, punto. ¿Y este, qué hice yo para superar la depresión de una pérdida? Porque he perdido muchos seres queridos. Pensar que se van de viaje. Pensar que mi abuelita cuando se partió de mi vida, se fue a vivir a España otra vez y que ella está viviendo en España, pero donde está no hay teléfono y no hay cómo comunicarme con ella por medio nada más de los sueños. Pero yo sé que está viva y que está bien allí y que está feliz y que me ve de donde sea que esté y mi corazón y mi alma y mi espíritu empezó a sanar. Empezó a tranquilizarme. ¿Qué pasó cuando me secuestraron? Salgo del secuestro y me dio ansiedad, porque ya había un carro, ya había un taxista, porque los taxistas eran los que te secuestraban, ya había gente y ya te empezaba la ansiedad y ya te empezabas a sudar, frío, y no lo podía controlar. ¿Cómo lo empecé a controlar? Empecé a recordar el evento que, que pasó. Cuando me secuestran, cuando lo sacan, me quieren matar y la pistola está acá. Dije, tengo que repetirlo en la mente, repetirlo. Es como una canción, amigos. Cuando tú oís una canción de Bad Bunny, Bad Bunny Boy, pues te gusta. O la canción que tú quieres de Luis Miguel, Paul. te gusta, pero la oyes dos veces y me gusta. Diez veces y me gusta. Ah, pero ya la oyes cien veces. Ya ni te gusta, ni la quieres oír. Ya, ya, ya la mente lo asimila. Lo mismo. Yo empecé a asimilar eso de todo lo que me pasó y llegó un momento que ya no me hizo efecto en mi cuerpo y en mi espíritu ya lo, ya lo pensaba como cualquier cosa y ya lo platicaba, por eso cuando tú tienes una pérdida de una persona muy querida, sea que sea hijo, padre madre, hermano, quien sea tienes que pensar que ellos siguen vivos, en algún lugar del, del mundo, en algún lugar de alguna parte, pero que no podemos comunicarnos, ¿verdad? que lo último que quiero es que esa persona que está en esa parte, esté triste por mí, porque ellos te siguen viendo y te siguen sintiendo la persona, acuérdense que el cuerpo, el alma está en la sangre, la sangre tiene el alma, por eso los judíos no transfieren sangre, mucha gente de las religiones no permiten que es, te saquen sangre porque el, la sangre tiene el alma, el espíritu es el que trasciende, el espíritu, el, tu espíritu como Dios, el espíritu santo trasciende y es el que va completamente a transformarse y a cubrirse de otro cuerpo así que el cuerpo y el alma mueren con, con totalmente y nace el espíritu y pensar que el espíritu de esa persona está en un lugar feliz y ya sentirme pero no va a ser fácil cuando tú tienes una pérdida no es fácil amigos. Nada, nada en la vida es fácil pero menos una pérdida porque es algo que tú convivías que estabas allí que le hablabas que te sonreía que te daba consejos pero tú tienes que hacer que tu mente se mueva a ese lado ya ves ese es un consejo sabio. ¿Qué más? Hola, mami, yo soy Ivonne y te saludo. Soy del 20 de abril del 76. Quiero saber por qué no puedo seguir. No tengo casa, ni auto, y no tengo cabeza para estudiar. Es como si estuviera estancada. Allí... A ver, a ver, a ver, ¿cómo se llama? Ivonne. A ver, ¿qué tiene que ver la casa y el carro? O sea, tienes salud, tienes mente, tienes vida, no, no tienes cáncer, no tienes ninguna enfermedad en Yo no entendí la pregunta, Ivonne. ¿Qué tiene que ver el carro y la casa? O sea, no tengo casa propia, no tengo carro, me siento estancada. Alabados el señor. El 80% de la población en México está estancada entonces, porque no tienen carro y no tienen casa. No, no, no, otra pregunta. Y vos, no, no, no. Hola, Paso. Yo soy Andrew y soy Virgo del 14 de septiembre del 2003. Quiero saber si volveré con mi ex. Él es del 28 de junio. Aún, y quiero saber si aún me ama porque seguimos en coqueteos. ¡Ay, Andrew! ¡Qué bonito nombre, Andrew! Y está chiquillo, ha de tener 17, 18 años. 18, está jovencito, es la flor de la Junta. Y yo cuando tenía 18, uh, uh, ayer, espérenme, ayer, que ya voy a sacar mi challenger, ya estoy, mañana voy a sacar mi challenger en el en vivo para que todo el mundo lo haga, en el challenger de la Moni. La nita me va a quedar corta. Pero, Andrew, qué bueno que sigues. Es que realmente, pues a esa edad, pues te enamoras bien fácil y te desenamoras igual, ¿verdad? Yo no me enamoraba de todos los días y todos los días me desenamoraba. Ahorita ya no, ¿verdad? Por los años. Por los años. Pero, este Andrew, qué bueno. Qué bueno que experimenten eso. Experimenten eso, amigos. Experimenten que alguien te quiera tanto, que alguien te desea tanto y que después rompan. También experimenten ese dolor de que me cortó Moni, me dijo que ya no quería nada, de que me... Conmigo me dijo que era uno que sí, que lo soy, pero ¿qué le importa? No me ¿Qué le importa? No le pido prestado nada para hacerlo, ¿verdad? Pero mi corazón era de él, mi cuerpo era de todos. Una cosa no estaba peleada con la otra, pero pues también hay que experimentarlo. A mí me gusta experimentar todas las, yo soy una persona muy emotiva, todas las emociones. Ay, bueno, les prometo que voy a ir a Monterrey a checar ese problemita de Evany Escobar. Les prometo que yo sí voy a Monterrey. Yo de mi dinero gasto para ir hasta allá y hablar con los papás o a ver qué hago para... Ya esta cosa se tiene que solucionar al treceavo día. Ya, ya el treceavo va a ser el día jueves. Jueves va a ser el treceavo día. Pero vamos a ver a Andrew. Ay, a Drew le gusta... Y aquí se ve claramente que... También a la familia le caes bien, Andrew. Y aquí está... Fíjate que este muchacho es mayor que tú, como dos o tres años, Andrew. Y anda coqueteando con un eso o con alguien más. Es que esas redes sociales son tremendas. Pero sí se ve que van a seguir todavía en cuestiones de relación. Puede tener una estabilidad. Qué bueno... Me gusta mucho que los jóvenes expresen su amor como sea. Que lo lleven al límite que ustedes quieran. Que realmente vivan la vida... Que, que sigan estudiando, que sean el motor completamente de este mundo, ¿ok? que sean ese motor, esa, ese ímpetu, esas ganas, Yo me acuerdo hace muchos años que dije, no he hecho nada de, de mi vida, ¿qué voy a hacer? No vivía de los hombres, que sigo haciéndolo, pero, ¿qué les importa? Pero, pues, de, nomás más hacía eso, entonces dije, déjame darle algo a la vida, déjame darle algo al mundo, para que estén mejor, viva, viva bien la, la gente. Voy a darles un poco de mí, ¿verdad? Que es la espiritualidad, el conocimiento, la sensación, la visión, todo eso. ¿Qué más? Hola, mami. yo soy Elizabeth y te mando muchas bendiciones. Tengo un grave problema. Quiero mudarme y vender mi carro para estar tranquila, porque estoy como prisionera. Por favor, ¿en qué me, ¿Me puedes doble? ayudar para darme un consejo? Soy Aries. Aries, fuerte. Ya se anda acabando la era de Aries. Los bienes son para resolver males. Cuando tú tienes un bien, tú compras un carrito, una casita, y tienes un problema, que siempre va a haber problemas en la vida cotidiana, que no tienes la posición para poderlo pagar y todo, pues se vende. No pasa nada. No pasa nada, amigos. Es que ya me voy a quedar sin carro. Pues ni modo, si me han visto, la gente que me ha visto, yo me la paso todo el día y a todos lados, caminando. Por eso me acabo los tenis porque camino y camino, primero porque me gusta mucho caminar y segundo porque me conecto mucho con Dios caminando, y siempre estoy caminando, caminando, caminando, lo último que pienso yo, en un carro en... no, yo no pienso en eso, yo pienso en que yo esté bien, esté tranquila y que duerma a gusto y esta niña, pues vete el carro mis, o sea, no pasa nada no pasa... ya vendrán tiempos mejores bien lo dijo Yuri, que es bien homofóbica yo no lo dijo lo dijo ella es bien homofóbica la Yuri, qué barba. Y de ellos comió tantos años. Ya ven, a todos los fans de Yuri, bueno, a los gays, ahí se dan cuenta que es cómo te paga la gente. Yo me arrepentí tanto cuando conocí a muchas personas, muchos artistas, amigos, cantantes de artistas que hijos de su ping-pong, papá, son de la... Dije, mala hora porque en la tele es una apariencia y en persona es otra. Eugenio Derbe. Ahí te das cuenta. Mm -hmm. Pero, pues ni modo, ¿eh? cada quien que con su pan se lo coma. Pero pues traten de ser mejor en todas las formas y seguir viviendo. Sí, tú vende tu carrito, no pasa nada. Mira, la carta del dinero, como quiera ahorita lo vas a tener que des desembolsar y pagar. Acuérdense que nosotros somos lo que comemos. Aprendan a comer. Y nosotros somos lo que gastamos. ¿Ok? si tú ganas 100 pesos, yo tenía un amigo gay, un amiguito gay, tengo muchos, pero tengo un amiguito gay que es enamoradísima del hombre, un chacalón, un stripper, tremendo hace muchos años, y él es gay hombre, no es trans como una o como otras. él era gay hombre, y este no tan agraciado, pero en sí con su corazón, y conocí, fuimos a un bar, y conocí a uno de los muchachos que bailaba, un stripper, Súper guapo el stripper, y el stripper nada más está viéndome. Ay, hola, Moni, ¿cómo estás? Pero mi amiguito se quedó con él. Y yo, yo nomás iba a divertirme, nunca salía a ligar. Me ligaban con otra cosa, pero nunca salía a ligar, sinceramente. ¿eh? Yo salía a divertirme, a pasarla bien con mis amigos. Y lo último que pensaba era en los hombres. Que claro que siempre pensaba en ellos. Porque siempre tenía pareja Y este muchacho se queda con él, y pues trabajaba en gobierno, pues contador público, pues le iba a dos, tres, bien, traía su carrito su posesión, y de repente, oye, Moni, me voy a ir de viaje a Cancún, ay, pues, qué bueno, amiguita de viaje, ay, me voy con el chico este, le dije, pues, qué bueno, invítalo, haz de cuenta que te estás comprando un pantalón, una bolsita, o algunos zapatitos de esos Prada, carritos, que pues, venga, hasta te gustó, te lo probaste, te quedó, sí, con el chavo, y se lo lleva a Cancún, y de regreso, y cuando me los me lo vuelvo a tapar a los dos meses, en el mismo antro, ya lo dejo de ver, porque me enamoradísima el hombre este, mi amiguito gay con el stripper. Porque el stripper tenía 21 años mi amigo 40, ¿verdad? 40 y 20, igual que José José. Pero me los vuelvo a topar, José, pues el stripper ya no trabajaba allí. Ya traía moto. bien Aparte que era bien motorolo, ya traía motocicleta. Cadena de esos de perro, un cadenón, le dije, le dije, ¿quién es este? Yo hasta lo vi diferente, porque ahora sí lo vi con ropa. Siempre lo vi encuerado. Y tintín con la cosa, y poin, poin, poin, poin, poin, poin. Poi. Ya saben cómo son los streamers. Y que le dije, ¿quién es? a mi amiguito. Pues es el muchacho este, el Brandon Ponía nombres de El Brandon y el Justin y el todo. Y le dije, ¿a poco es el Brandon Y dice, ¿sí qué cambiado, está. Sí, ¿verdad, pues Y ya somos pareja y todo. Pasa el mes. Y me habla este muchacho. Y me dice, Moni, ay, te quiero pedir un favor. Dime, ¿qué pasó? Fíjate que estoy bien endeudada con las tarjetas. Debo como 300 mil pesos en las tarjetas de crédito. Le Dije, ¿qué pasó? ¿Una enfermedad tuviste? ¿Tu mamá algo le pasó? Dime. Este, no, no, pues ya sabes, el brando que esto se le antoja. Y ya le tuvo que comprar unas cositas y no me dejaban de endeudar para que no me deje. El amor no se compra, se da. Es igual que la amistad pero a veces llega a esos límites, yo le dije a este niño, a este mi amiguito, si tú ganas mil pesos, gástate cien en él, no gastes tres mil, porque vas a quedar endeudado, por eso nosotros somos los que, nosotros somos lo que gastamos, y él se endeudó tremendamente, que tuvo que vender la casa, sacó a la mamá, a la pobre señora, pobrecita, y el brando a la semana siguiente, baile y baile, ya se había, fíjate que, siempre dijo mi abuelita, el dinero Totalmente. ¿Alguien más? Oye, Recuerdos que me... <risa> todos así. Pues es que pues yo lo viví, amigos. Nadie me lo platica. Yo lo viví. Yo, lo, yo las hacía con los chavos con los que andaba, que eran mayores que yo, y les decía, pues es que necesito pagar esto y me ayuda. Ellos, con todo el amor del mundo, me ayudaban, me compraban y me daban. ¿Qué más? Hola, Rubí. Yo soy Cindy y te saludo desde Colombia. Soy del 25 de junio del 87. Quiero okay. saber si el trabajo en el que estoy, si es estable... Ya que sueño con hacer un viaje con mi familia. Acuérdense que los sueños es un espejo, ¿no? Siempre significa salir de viaje. Los sueños, cuando tú sales de viaje, en el sueño significa cambio de vida positivo, cambio de amor, cambio de trabajo. Cuando sales de viaje, porque son cambios radicales. Y ella está diciendo, vamos a ver si en tu trabajo, que es bueno que ahora Colombia va a entrar en elecciones, parece, cuando En mayo, 24 de mayo. 24 de mayo, el día de la Virgen de María Auxiliadora. Es el 24 de mayo. Y que esta carta me está diciendo que Dios que sí, que ese trabajo sí es estable y que aparte te va a estar dando tres deseos próximamente. Que sí puedes hacer ese viaje que tanto deseas con tu familia. Se puede hacer todo en la vida, amigos. Pero tampoco no te puedes quedar tambaleando después. O sea, ya me fui a Europa, ya me fui a todos lados y ahora con qué vivo. Tienen que controlar todo lo que uno hace y gastar y cuidarse de las brujerías que últimamente... Cómo la gente pues, le echa, sale en grano, en tierra de panteón a la otra, y que le quitó el marido, y, oh, hijos, desde las brujerías azotando en todos lados y en todas partes, porque hay mucho tutorial en YouTube que hacen este, rituales raros y que la gente pues, se, se deja llevar. No las de Moni vidente. otras, otras, no las de Moni Vidente. Que me estaban diciendo, Moni, ¿tú qué piensas de las demás gente que se dedica a que son videntes? Pues no pienso nada, amigo. Y que hablen de mí tampoco, no, no me quita el sueño ni me estresa. Para nada, ¿eh? Al contrario. ¿Qué me podría estresar? Que algún día yo, yo me, ¿qué me estresaría yo quitarme la fe que tengo? Eso a mí, eso sí me estresa, eso me puede estresar. Quitarme esa fe que tengo tan fuerte, esa fortaleza que, que me representa a mí, me puede, pero lo demás no. Nada, nada, nada ni de que hablen y... qué hablen, ni nada, mira. Que más resbala. qué más. Hola, mami. yo soy Maritza, y soy del 25 de abril del 86. Quiero saber si encontraré el amor de mi vida Nunca he tenido novio, y también quiero saber si algún día será mamá. Maritza. Maritza. Qué bonito nombre. Yo tengo una amiga hace muchos años que se llama Maritza, pero ya no la volví a ver, porque, pues, la secuestraron. Este... Y que nunca ha tenido novio, ¿verdad? ¿Y por qué, Maritza? Si eres guapa, hay que sonreírle. Cuando uno tiene una sintonía elevada, ¿cuáles son las sintonías elevadas? Cuando una persona tiene una sintonía elevada es que te gusta estar con esa persona. Los animales están con esa gente. O sea, ves un bebé perrito y el bebé perrito va y se sienta con la persona porque su energía está muy elevada. Y sonríen mucho, te dan el mejor consejo siempre los ves jóvenes, la gente no envejece, cuando tienen esa sintonía dice esto, como Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II fallece, todo el mundo parecía que estaba dormido, que no estaba muerto, porque su energía, su elevación espiritual de la Virgen de Fátima era muy alta, y la prueba está que hasta que fallece de Parkinson, no me acuerdo de qué, que va a ser ahora en mayo, y este que le tocó el 13 de mayo las y que tienen esa sintonía. Por eso tienes que aprender, amigos, a sonreír. Sáquense partido. El maquillaje y la cirugía es para resaltar lo bonito, no para esconder lo feo. La ropa y lo que uno se arregla y se viste es para resaltar lo uno bonito que tiene, no para esconder lo feo. Así que resalten lo bonito. Enseñense a maquillar y delinear. Y, y, y, todo lo que se pueda, toda la producción. Y te sale la carta del ermitaño. Traes una brujería atrás de ti, amigas, que te están dejando sola. Que viene siendo un familiar. Amigos, no se dejen. Si ven que las cosas no caminan como ustedes quisieran, tener una, que tener una vida normal, buen trabajo, salud, tener una familia estable, este, una pareja, pues algo está mal. Ahí hay energías que están chocando constantemente en tu vida y que no te están dejando progresar. Por eso es muy importante hacer los rituales, limpiarse, los rituales de sanación, ahora que fue el día de sábado de gloria, ponerse agua bendita. El agua bendita no puede Satanás con el agua bendita. Amigo. No puede no puede ningún demonio, nadie, con el agua bendita. ¿Qué más? Blanca dice, Moni, últimamente no, no he creído mucho en Dice mucho de... Porque no son personales, la... ¿cómo se llama? Blanca. Blanca, los horóscopos no son personales, no son directamente hacia ti, Blanca. ¿Es, eh, ¿Qué si no es? Ay, Blanquita, y aparte no dices. Los horóscopos que hago son videnciales, es de mi mente, pero no son personales. Cuando tú vas con alguien a que te dé un horóscopo personal, ahí sí, reclámale todo lo que tú quieras. Pero, ¿cómo yo hago horóscopos para 30 millones de personas? ¿En qué momento van a pensar que el horóscopo... Te puede quedar algo, te puede quedar lo demás, pero por eso los horóscopos de Monivente son tan demandados, porque siempre te va a dar algo a concluir, o te va a estar diciendo qué hacer. ¿Otra pregunta? Hola, por favor, ¿puedes visualizar algo en mi vida? Tengo un gran problema y no sé cómo salir de eso que me agobia. Tengo muchos familiares que dependen de mí económicamente. Soy Surey, del 3 de enero del 87, desde Colombia. Qué bonito nombre Sureli, güey. Surel. Me eh. gusta no, el nombre Sureli. Saludos a la gente hermosa de Colombia. A ver si nos invitan a Colombia también. Amigos de Colombia. Que hay un café que se llama Juan Valdez. O sea, en Colombia hay un café que se parece ahí, ahí. Sáquenme de la duda. Yo no conozco Colombia. Y ahí Sureli depende de mucha gente. Qué bueno cuando alguien depende de ti económicamente, tu familia, tus hijos gente que quieres ayudar completamente, pero no siempre, hay que ayudarse a todos, hay que trabajar, ¿no? o sea, traes? Mira, saliste tú, o sea, que traes buena suerte, suerte, volviste a salir, que definitivamente traes una mala racha, nada más, brujería no es, pero estas cartas me están diciendo que ya para el día 7 de mayo, próximamente, ya te vas a poder cambiar, o se, se da una dimensión nueva en tu vida, que eso es muy bueno, ayudar completamente a la familia, ¿qué más? Hola, muy buenas noches. Yo soy del 6 de febrero del 84. Me llamo Joana y quisiera saber qué me tiene preparado para mí este año. He tenido muy mala suerte en el amor. Muchas gracias. Fíjate que últimamente mucha gente tiene mala suerte. Es que no sé qué esperas tú del amor. Cuando uno se enamora, se enamora, ¿verdad? Uno ya no sabes ni por, por dónde llega. Pero no sé cuáles son las, este, las dimensiones, las perspectivas que tú tienes cualquiera de la persona que uno desea tener. El chiste es dejarse querer, amigos, y también que la otra persona, si ves que ya no se compat se, son compatibles, pues cortar y buscarse a alguien. Por eso son los noviazgos, y por eso es conocer la gente. Ya les dije, es una opción de vida, tener una pareja, no es una obligación. La obligación es con nuestros padres, nuestros hijos, nosotros, con nosotros mismos, la obligación y a la pareja es una opción de vida. Pero como hay gente que se, se enamora y se enamora. Ah, yo me enamoraba así, no. No, porque siempre tenía dos o tres. Siempre me acostumbré como, como los con los que andaba. Ellos tenían tres o cuatro al mismo tiempo. Y se me quedó la mala costumbre esa. Por eso no me daba tanto tiempo de llorarle a nadie. No. Que a lo mejor sí lo extrañaba. Pero ya estaba el otro. Y ya me hacían sonreír, y me reía, le dije, pues bueno, una, un clavo saca el otro, pero a mí me sacaban varios clavos. No sé. Mira Dios, tienes tres ángeles arriba de ti, ¡qué bendición! Tres ángeles que te están rodeando para que te puedan ayudar. Tienen que pedir ayuda, el que no habla Dios no lo oye, tienen que invocar completamente a los ángeles para que se acerquen a ustedes y estén todavía mejor. Pero se ve que vas a estar saliendo con alguien del signo de Acuario, Pisces, próximamente. Pero el amor así es. Llega y se va, ¿eh? Nada es eterno. nomás Dios. Nada es eterno. ¿Ok? Sandra pregunta. Hola, yo soy del 14 de mayo del 87. Quiero saber si será buena idea embarazarme o no. He deseado mucho a una niña. Una niña. Qué bueno. Yo también he deseado mucho. Este, ella tiene 34 años. No, 35. Va a cumplir 35 ahora en el 14 de mayo, y tiene una buena edad para tener más hijos pues ya, tiene dos varones está como el video, se han visto el video de YouTube de TikTok, que el señor está muy contento, que ya tiene dos niñas preciosas, dos niñas preciosas, que las niñas siempre se van a quedar con el papá, y está el señor y ahora que hacen mucho lo del globo ese para ver que, yo no sé quién hace ese marketing para que la gente que está embarazada gastar más hombre, antes no era eso, tú ibas con el doctor y es más, ni te decían Tú sabías hasta que te aliviabas. Ya, señor, me dijo el doctor, ¿qué fue? Ay, es una niña preciosa, llévesela. Y el señor está muy entusiasmado y rompe el globo, la esposa, y cae los papelitos rosas. Ah, bueno. El señor se dio una encabronada, le dijo hasta lo que no a la pobre señora, las hijas de las niñas chiquitas se le quedaban viendo. Qué triste que, que, que yo sé que a lo mejor el señor quería un niño, ¿verdad? O quieres tú una pero si lo más hermoso es que nazca bien, ya ven Cristiano Ronaldo, ¿por qué se le murió al niño? Porque las mujeres siempre aguantan más, por eso Dios le da la oportunidad que sean madres, y el hombre es muy débil, por eso cuando tú tienes mellizos, siempre si es hombre y mujer, siempre el hombre es más débil, más enfermizo, necesitas más atención, y por eso lamentablemente a Cristiano Ronaldo, con todo el poder del mundo, y con todo el dinero, falleció el bebé, pero esas condiciones las pone Dios, ¿eh? Son angelitos que se los lleva inmediatamente Dios para que el mundo no se acabe. Pero esta carta me dice que sí, que sí si vas a poder tener una niña y que próximamente te vas a embarazar. Amigos, pues fue un gustazo estar con ustedes. Qué rápido pasó el tiempo. Muy rápido. Ya va a ser una hora, yo tengo que ir por las tortillas y el pan y todo. Ay, no, Dios santo, ya se me hizo de noche. Ya se me hizo de noche, ay Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo, yo ahorita voy corriendo para que no me cierren ahí la carnicería. ni nada. Amigos, Dios me los bendiga siempre, crean en Dios y en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, y en la Virgen María. Espero que en cada casa, en cada vida, en cada espíritu y en cada lugar que estén, sean completamente felices. A eso venimos, para ser felices y hacer felices a los demás. Y que lo que pase es porque Dios quiere que pase, siempre. Dios me los bendiga, los quiere, bueno, evidente.